Ya estamos grabando ¿Habrá aparecido el mensajito? Bueno, pues esta es la última sesión de las cuatro que hemos dado sobre este taller de, de late eh, en connivencia con yo sigo publicando y Orientamar. y tenemos la suerte de tener a Óscar con nosotros que nos va a hablar sobre gráficos, cómo insertar gráficos en un documento y cómo manipular los gráficos para que queden bien insertados y bueno, Óscar es el... Que quizás ha mantenido un poquito de igual la iniciativa y es el que todos los años nos, nos dice: Bueno, que tenemos que hacer esto otra vez, que tal y cual. Y bueno, gracias a él, tenemos que darle las gracias, gracias a él, estamos aquí otra vez. Así que sin más, le doy la palabra para que empiece con, el, con su parte del curso. Y muchas gracias. Bueno, pues gracias, Pedro. Eh, lo único, decir que soy tan pesado todos los años porque considero que esto es una herramienta que que vale la pena aprender a, a usar vale eh, entonces sin más vamos a, a empezar la sesión de hoy bueno mientras yo empiezo una pequeña presentación eh, podéis eh, descargaros los ficheros que he subido al repositorio el repositorio es el mismo que, que siempre vale eh, voy a poner otra vez el link aunque ya lo he puesto un par de veces para los que hayan entrado eh, Ese es el vínculo, ¿vale? Para los que hayan entrado un poco después, el link es el mismo. Lo único que hoy os aparecerá la sesión 4. Pues entonces, como siempre, traéis en, en GitHub, le dais a Code, Download Zip, y después ese Zip lo cargáis desde, desde Overleaf, ¿vale? Y una vez cargado desde Overleaf, os aparecerá algo así: eh, un fichero. Mmm, principal que es main.txt que es en el que nosotros vamos a escribir vale luego hay una carpetita con una serie de imágenes vale hay una carpeta que pone presentación que es donde está el pdf que voy a mostrar ahora a continuación en el que voy a introducir los contenidos que vamos a ver y después hay una carpeta que es versiones vale que es justamente eh, esta que hay aquí en la que eh, estaba destripado, está bueno puesto por etapa el ficherito el trabajo que, que pretendo hacer con vosotros hoy vale entonces quien no tenga ganas de, de escribir pues que le dé a versión final e irá viendo esa versión final contiene los ah, contiene todo lo que voy a, a mostrar hoy vale y quien se pierda en algún momento eh, puede coger una de estas versiones, echarla aquí en la carpeta principal y empezar a trabajar a partir de ella sin problema. La idea es que nadie se me pierda eh, a lo largo de, del transcurso de, de la sesión, vale. aunque al principio intentaré ir muy, muy despacito. Bueno, mientras hacéis esto voy a, a empezar a, a presentar uh, un poquitín los contenidos que, que quiero ver eh, hoy. Bueno, eh, esencialmente, eh, vamos a. primero voy a introducir un poquitín la, la idea de las sesiones y esencialmente lo que vamos a ver es que hay dos bloques eh, principales en, este, eh, en esta clase de hoy. Una en la que vamos a aprender a insertar gráficos, pero no solo insertarlos, sino a la vez que se insertan, adaptarlos a nuestras necesidades, una pequeña edición, no, no es que sea un una cosa súper compleja pero nos puede ayudar bastante y eh, por último el segundo bloque donde vamos a ver cómo LaTeX es capaz no solo de insertar gráficos sino de crear sus propios gráficos con lo cual eso es una potencialidad que, que yo creo que debemos conocer que existe vale aunque es verdad que tal y como está hoy hoy día el tema todavía eh, no es plan de hacer un curso específico sobre ese tema porque es tal la cantidad de aplicaciones y de posibilidades que tiene que sería inabarcable prácticamente, entonces lo que me voy a dedicar es un poquitín a dar pincelada a indicar dónde está la información para poder profundizar si te interesa una característica un tipo de gráficos particulares y a partir de ahí que vosotros podáis introduciros en ese mundillo bueno pues, en primer lugar, eh, comentar que todos sabemos, todos hemos visto eh, ficheros eh, generados con Latte, proyectos generados con Latte, y todos hemos visto imágenes insertadas. ¿vale? De hecho, ya Pedro nos introdujo eh, cómo, cómo meter algunas imágenes que, de las que somos capaces de generar bien con una cámara, como podéis ver aquí en este, en este primer ejemplo. Vale, o bien un, un gráfico generado con un programa de matemáticas o bien una, una imagen como puede ser este ciclista bueno pues eh, fijaos que son distintos tipos de, de gráficos que podemos incluir en un fichero de, de látex eh, sin embargo lo que, no sabremos, bueno, lo que no sabréis todos es que no solo podemos insertar los gráficos sino que podemos jugar un poquitín podemos adaptarlos a nuestras necesidades fijaos este gráfico no es uno distinto a los anteriores, es justamente los dos que he mostrado, el de la curvita esta que ajusta datos y el ciclista, vale. solo que aquí he puesto uno sobre otro y además he girado el ciclista para que parezca que está bajando por la, por la montañita. Bueno, pues eso lo hace Latex, eso no tienes que hacerlo con un editor de gráfico externo, Cosas como redimensionar, girar, superponer imágenes, todo esto lo es capaz de hacerlo Latte, entonces si lo hace Latte y lo hace bien, ¿para qué está eh, toqueteando ficheros? Que al final, típicamente lo que ocurre cuando te pones a toquetear ficheros es que eh, lo que obtienes son eh, unos mamotretos, unos, unos archivos de un tamaño exagerado y además normalmente le perdemos calidad. Pues si Latte lo puede hacer y lo hace bien, estupendo. Vamos a aprender a aprovechar esa, esa capacidad. Bueno, aparte de superponer, también, fijaos, esta es la primera imagen que, que había mostrado, la de la niña chinita, ¿vale? Pues fijaos que puedo, eh, lo que he hecho para hacer esta segunda composición es recortar esta imagen, recortar la imagen de, de la chinita, ¿vale? A una zona donde estaba nada más la chica y además la he eh, reflejado. He hecho una simetría y le he puesto un texto. bueno eh, sencillamente para que veáis qué, qué tipo de cosas se pueden, se pueden hacer. Bueno, eso con respecto a insertar gráficos, pero ¿qué ocurre cuando insertamos muchos gráficos en un mismo proyecto? Pues los gráficos típicamente son ya por sí ficheros pesados, cuando además cogemos esos ficheros y los añadimos en un mismo proyecto, el resultado eh, es un fichero mucho más pesado, ¿vale? Y normalmente deja de ser la cosa manejable. Entonces, ¿qué ocurre cuando eh, queremos eh, en un proyecto insertar muchos gráficos? Preveemos que queremos insertar muchos gráficos y además eh, esos gráficos son de naturaleza, vamos a llamar si queréis, científica, técnica, es decir, van a ser gráficas, van a ser diagramas, van a ser cosas que podemos generar con un ordenador. Bueno, pues lo que ocurre es que eh, ya a, hace tiempo, que LaTeX adoptó una estrategia y eh, en vez de coger y ser capaz de insertar solamente eh, fuentes externas gráficas, ¿vale? Pues eh, dijo, ¿por qué no? Ya que yo soy un lenguaje de programación, ¿por qué no soy yo? ¿No voy yo a generar mis propios gráficos? Bueno, pues esto es una cosa que se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿vale? Se ha eh, desarrollado un lenguaje muy potente que es PGFTKZ, ¿vale? Que es capaz de generar eh, gráficos dentro de LaTeX y tiene eh, una ventaja increíble y es que da ficheros de muy alta calidad, ah, perdón, gráficos de muy alta calidad ¿vale? y además con un peso casi ínfimo, es decir, el tamaño que tienen esos ficheros es muy muy reducido. El único inconveniente es que, como todo lenguaje de programación, porque no deja de ser un lenguaje de programación, hay que aprender a usarlo. ¿vale? Y es verdad que, eh, tal y como está la cosa hoy día, con la cantidad de aplicaciones que hay, eh, intentar abordarlo todo, yo lo considero una cosa que normalmente no tenemos tiempo para hacer en nuestro día a día. Entonces, la propuesta que os traigo yo hoy es que, eh, si os interesa esto... Empecéis a investigar, pero empecéis a investigar a partir de unas nociones básicas de cómo funciona este lenguaje y aplicándolo a proyectos que sean de vuestro interés más inmediato, es decir, eh, aplicándolo sobre cosas que eh, sí vayáis a usar eh, en el momento. No hace falta eh, ser capaz de controlar todo el lenguaje para empezar a hacer vuestros primeros gráficos. Bueno, pues entonces, sin más, empiezo ya en el primer bloque. Vamos a hablar de la inserción de de fichero y antes de plantearnos la inserción de cómo incluir un fichero en látex, tenemos que tener en cuenta de qué naturaleza es nuestro fichero vale y eh, qué tipo de extensión, qué tipo de formato tiene ese, ese fichero. Bueno, pues esencialmente hay dos tipos de, de formatos de ficheros gráficos, aquellos que son de tipo mapa de bit, mapa de bit no es ni más ni menos que una matriz, es una caja, ¿vale? Donde me están diciendo que en, en cada región del espacio voy a tener un color u otro, ¿vale? Bueno, ¿qué le ocurre a estos mapas de bits? Pues eh, típicamente son ficheros muy pesados, ¿vale? Y además cuando rescalamos, cuando hacemos cosas como un zoom, que es lo que voy a hacer yo ahora, fijaos, supongo que estaréis viendo todo, Cómo se me pixela la imagen. Es decir, cuando hacemos eh, una redimensionalización de la imagen, pierde calidad. ¿vale? Entonces, eh, tienen esos inconvenientes. Hay algunos, como las fotografías, que son de esa naturaleza y no podemos cambiarlo. ¿vale? Entonces, nos tenemos que aguantar. Pero hay otros otro tipos de, de ficheros. ¿Vale? Otros tipos de imágenes como son, por ejemplo, esta. Esta es una imagen que yo generé con, con TKZ para un trabajo. ¿Vale? Esto es un gráfico vectorial y este gráfico vectorial eh, tiene eh, varias... La primera característica es que esencialmente, con respecto a la, la... principal diferencia con respecto a la anterior es que no se obtiene como una caja donde me están diciendo en cada región del espacio qué color tengo que poner. No, no lo que hay detrás de este gráfico son instrucciones instrucciones ¿vale? que eh, lee el ordenador en un determinado lenguaje y entonces es capaz de generar la imagen a partir de esa instrucción ¿qué ventaja tiene esto? al ser instrucciones ¿vale? son mucho menos pesados por lo general estos ficheros y además si hacemos el experimento tonto de coger y redimensionar la imagen ¿vale? fijaos si yo hago aquí ahora eh, a un zoom exactamente igual como lo he hecho antes en la fotografía, aquí no hay pixelado ninguno. Es decir, tenemos la, una calidad óptima, ¿vale? Con un espacio mucho menor. Bueno, eh, observemos que típicamente eh, hay mm, los gráficos vectoriales y los mapas de bits. Mm, normalmente tienen eh, extensiones a priori distintas no tiene por qué vale porque todos sabemos que en un pdf podemos insertar una imagen entonces no deja de ser aunque tenga extensión pdf un, un archivo no tiene por qué ser eh, un, o dejar de ser un, un mapa de bits vale pero normalmente pues eso las fotografías los lo mapas de bits vale eh, sabemos que tienen estas extensiones, son BMP, JPG, GIF, PNG o TIP. Estas son extensiones que nos suenan a todos, bien de descargar imágenes de, de teléfonos móviles, de cámaras, de descargarnos el escaneo del BOE, ¿vale? cosas así. Eh, mientras que eh, los gráficos vectoriales suelen tener extensiones como en, Postgre Encapsulado, PDF, SVG o WMF. Bueno. Pues entonces, eh, eso es la primera cosa que tenemos que tener en, en mente. ¿Qué tipo de gráfico eh, tenemos entre manos? ¿Por qué? Porque eh, dependiendo del compilador con el, de látex con el que estemos trabajando, tendremos que eh, eh, preparar nuestros ficheros en unos formatos o en otro. Si estamos trabajando con PDF látex, que es el compilador usual con el que estamos trabajando en, en Overleaf, ¿vale? Eh, se requieren que los ficheros que insertemos sean o PNG o JPG o PDF. Entonces, eh, si, ¿qué ocurre si yo tengo un fichero en formato TIFF y lo quiero insertar en un eh, en un proyecto de LaTeX? Pues lo que tengo que hacer es convertir ese fichero TIFF, convertirlo a el compatible eh, que yo pueda insertar en LaTeX. En este caso sería PNG o PDF en, ese, en este caso, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso hay herramientas eh, para eh, herramientas mm, gráficas para coger un fichero y convertirlo a otro formato. Ya comentó Jerónimo que hay un programita muy sencillo que es EPS2PDF, ¿vale? Que te permite pasar de Postscript a, a PDF o si no tenemos programas como Inkscape, Image Magic o GIMP, que todos hemos visto en algún momento, que son mm, programas específicos de tratamiento eh, digital de imagen. ¿vale? Entonces, ahí están puestos los links, aunque seguro que todo el mundo eh, tiene un, un tipo de, de programita que es capaz de leer distintos formatos gráficos y eh, guardármelo en otro formato gráfico si es necesario. ¿Vale? Por ejemplo, la gente de Mac tiene vista previa, que normalmente no, no lo hace mal del todo. Entonces, eh, es, es cuestión de tener tu herramienta externa, caso de que te haga falta cambiar el fichero eh, para cambiarlo. Y si el fichero lo estás generando tú, por ejemplo, típicamente la gente que, que trabajamos en eh, proyectos técnicos o científicos, eh, hacemos lo, las imágenes con pro, un determinado tipo de programa, bien sea por ejemplo eh, MATLAB, eh, Octave, Maxima, eh, Genuplot, es decir, tú tienes una serie de datos y es, haces gráfica a partir de esos datos usando un programa externo y ese programa externo lo que podemos hacer es decirle que nos guarde las imágenes en el formato apropiado para luego poder insertarlo en el datos. Vale, entonces, directamente ya creamos el fichero en el, formato, en el formato apropiado. Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que, que tener en mente, el eh, formato. Y una vez que ya lo tenemos en mente, bueno, incluir un fichero en, en látex va a ser tan sencillo como declarar un paquete. Este, aquí fijaos que tenemos que añadir un paquete, que el paquete por excelencia es GraphicX. Y eh, meter un, un, una serie de instrucciones que son estas que empiezan desde el begin figure hasta el end figure. Bueno, aparte de eh, esto del el entorno figure, un entorno específico que tiene látex para eh, insertar figuras dentro de un, de un proyecto gráfico, dentro de un proyecto de látex, ¿vale? Bueno, pues fijaos que dentro de este entorno. Eh, se está diciendo que queremos que nuestra imagen esté centrada luego aparece el comando include graphics. Este comando include graphics es justamente el que me va a decir, coge tal fichero, que está aquí puesto como nombre gráfico, vale y me lo va a poner en el fichero, me lo va a añadir en el fichero de late. Y aparecen aquí una serie de parámetros. Esos parámetros son los que podemos usar para modificar la apariencia del, eh, del fichero nombre del fichero que, que queremos incluir, ¿vale? Luego aparece un caption, el caption va a ser la descripción que hagamos de, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra imagen, ¿vale? Algo que eh, la gente normalmente se olvida, pero es absolutamente necesario incluir una descripción de, de la imagen. Todo el mundo ha cogido siempre una memoria, un trabajo, ¿vale? Eh, y lo primero que hace el trabajo no es empezar a leértelo por la página 1 y, no, y no, digamos, no avanzar hasta que eh, te has leído una a una todas las páginas del proyecto ¿qué es lo que hace? lo primero que hace es coger y ojearlo cuando uno ojea un proyecto y ve una imagen pues eh, lo lógico es que seas capaz más o menos ¿vale? de intuir de, de visualizar qué es lo que allí se te está mostrando y para eso aparecen estas eh, para, eso son estos captions para incluir descripciones de, nuestro, de nuestras imágenes, ¿vale? y además a estas imágenes se les puede poner un label, igual que se le ponía a las ecuaciones, igual que se le ponía a las tablas, se le puede poner un label para luego hacer referencia a ellas. Bueno, eso lo vamos a ver ahora cómo funciona, tranquilos. Eh, antes de nada quería mostrar eh, qué tipo de perturbaciones, qué tipo de modificaciones le vamos a poder hacer a, a estos... A estas imágenes le vamos a poder cambiar la, la escala, le vamos a poder cambiar la altura, le vamos a poder cambiar la anchura, vamos a poder girarlas como habéis visto, ¿vale? Eh, pero no solo eso, vamos a, una cosa que es muy interesante es poder seleccionar si una imagen es muy grande y no nos interesa, eh, por ejemplo, típicamente cuando generamos una imagen con algún programa de matemáticas, tiene la mala costumbre de dejarnos muchos márgenes blancos alrededor de ese gráfico. Cuando tú coges esa imagen, si la insertas directamente en tu proyecto de date, esos márgenes en blanco van a seguir estando por ahí, salvo que los recortes. Bueno, pues eh, hay una posibilidad que es este comando trim y clip, Con el comando trim, lo que hacemos es determinar cuántos milímetros queremos que nos recorte por abajo, perdón, por izquierda. Abajo, derecha o la parte de, de arriba, ojo que esas, esos, esas cantidades, esos numeritos, esas distancias que estamos poniendo ahí, eh, eh, según su orden, significan que eh, son, digamos, can, eh, regiones que queremos cortar en distintas zonas de nuestra imagen, y después con clip lo que hace es eliminarlas. Y nos pega en látex la zona que no está aquí eh, seleccionada, ¿vale? Bueno, pues esos son esencialmente el tipo de, de transformaciones que, que vamos a poder hacer y otra cosa que es muy chocante sobre todo al principio para la, la gente que empieza es que eh, LaTeX tiene una filosofía a la hora de incluir pero no solo gráficos, a la hora de incluir tabla, a la hora de, de incluir lo que llamamos ele, eh, elementos flotantes ¿vale? y es que LaTeX los donde mejor le conviene a, es decir, tiene una serie de, de criterios para determinar dónde van, dónde eh, entran, dónde se pueden localizar mejor en el, en el fichero esa, esa imagen, esos elementos flotantes y allí los coloca. Y eso es algo que a la gente que viene de, de entorno what you see, what you get, tipo Word, por ejemplo ¿vale? eh, le, les molesta. ¿Les molesta por qué? Porque ellos quieren que si tú eh, te parece bien que una imagen esté justo detrás de este párrafo, ¿por qué tiene que coger látex y ponérmela en la página siguiente? Eso es algo que le, le fastidia un montón y acaban diciendo, esto es una porquería porque no, no hace lo que yo quiero. Bueno, se puede forzar a que látex haga lo que tú quieres, pero sencillamente en ese momento ya el responsable de que esa imagen quede bien en el documento ya no es látex, en ese momento eres tú. ¿Vale? Pero se puede hacer. Entonces, vamos a, a ver distintas formas de coger una imagen, ¿vale? Y situarla dentro de un, de un documento y cómo, relacion, cómo hacer que eh, esa imagen quede con respecto al texto que tenemos a, alrededor. Entonces, esencialmente vamos a ver cuatro opciones, ¿vale? Una que va a ser la estándar, que es como el entorno figure, luego hay otro entorno que es wrap figure y después hay un paquete específico, que es el paquete Flow, que te permite forzar a que un elemento flotante esté en un determinado sitio, ¿vale? Porque tú lo quieres así. Ahora, si ese sitio, para que la imagen esté ahí, tiene que dejar en la página anterior, tiene que dejar media página en blanco, eso ya es problema tuyo. Pero bueno, Latex te da la opción de hacerlo, ¿vale? Entonces ya es cuestión de que aprendamos a usar cada una esta forma de estas formas de localizar, de situar nuestros gráficos y ya según tus necesidades tú los lo vayas aplicando. Bueno, y otra cosa que es muy interesante es que eh, Latex no solo me permite meter una pequeña fotografía, Latex me permite incluir páginas enteras dentro de un fichero. Típica cosa que ocurre a la gente cuando hace el proyecto de Latex para un TFM, un TFG. Eh, en el último momento, y justamente el día antes de, de subir la, la memoria al, re, a, al sitio donde le han dicho que tiene que, que mandarla, eh, se da cuenta que tiene que incluir una declaración de originalidad. Y eso de la declaración de originalidad no es ni más ni menos que un documento que tú tienes que firmar, ¿vale? Y típicamente eso coges y eh, lo tienes que añadir a tu, a tu memoria. Y empiezan a comerse el coco y a decir, bueno, cómo hago yo esto? Pues bueno, fijaos, es tan tonto como añadir un paquete, ¿vale? Y eh, que es el paquete PDF Pages y incluirlo mediante un comando, ¿vale? no Nada más meter un, un, un comandito y decir, quiero añadir esta página de este fichero y ya te lo pone en tu documento. No hay que hacer nada eh, extraño ni ni esotérico, ¿vale? Para meter una página entera en un documento. Entonces, eh, no es un problema al revés. Es una cosa que es súper cómoda, ¿vale? Bueno, tienes que estar añadiendo a posteriori esa, esa página extra que en el último momento te has dado cuenta que, que es necesaria para, para tu memoria. Otro sitio donde eh, yo me he encontrado que esto es de gran utilidad. Y es cuando tenemos que ordenar documentación acreditativa. Estamos hartos de que en muchos sitios nos piden nuestro currículum y no solo te piden el currículum, sino en este país, si no hay un papel por medio que certifique que tú tienes un mérito, ese mérito no existe. Entonces, después de poner, después de mandar nuestro currículum, nos pide muy bien, pues ahora quiero un fichero con toda la documentación acreditativa de tus méritos, es decir. Un ficherito donde eh, tienes que añadir eh, escaneado todos los, eh, todos los certificados que has ido recibiendo a lo largo de tu vida. Y mira por dónde en este país nadie se pone de acuerdo y siempre te piden los méritos en un orden distinto vale y clasificados de manera distinta. Y son los mismos méritos. Es decir, yo he hecho lo que he hecho y lo que pasa es que para el ministerio me lo piden que lo ponga de una manera, mientras que para la junta me lo piden que lo ponga de otra y para la universidad justo al revés. Entonces, eh, eso es un suplicio cada vez que tienes que estar haciéndolo. Sin embargo, si tú usas este tipo de paquetes, como el paquete PDF Pages, ¿vale? tú lo que, está, lo que vas a hacer es generar un fichero de late donde vas a incluir mm, distintos páginas, distintos certificados con tus méritos vale, en el orden que quieras y ese orden, es tan cambiar ese orden es tan tonto como coger estos comandos en tu de PDF y poner uno delante o detrás y después darle a recompilar es decir, no tienes que estar generando ficheros eh, cada vez, sino únicamente eh, reordenar según la nueva estructura que te piden tus órdenes eh, tu de inclusión de ficheros y entonces compilar y así de rápido, si tienes ya toda la información escaneada, que ya, por suerte por desgracia, nos tienen educados a, a tenerlo desde chiquitito ¿vale? Entonces, eh, eso en un momento puedes coger y generar documentación acreditativa en un nuevo formato, lo cual te ahorra una cantidad de tiempo. De hecho, yo tengo compañeros que no conocían esto y después de decirle, oye, esto existe y te puede servir... Eh, estaban súper agradecidos por ello y no es que yo haya hecho nada, sencillamente lo único que hice fue decirles que esto existe, pero le ha servido bastante para este tipo de, de cosas, ¿vale? Bueno, pues entonces, eso es lo que os quería contar con respecto al primer bloque, vamos ya directamente a Overleaf, supongo que eh, ya todos habréis cargado el el proyecto en Overleaf y tendréis algo así, ¿vale? Yo voy a trabajar en el fichero main.text y sobre ese vamos a empezar a incluir eh, gráficos. ¿Vale? Eh, decidme si no se ve bien la fuente de, o algo de esto. Eh, supongo yo que todos tendréis exactamente lo mismo que yo ahora mismo. ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo eh, incluir un, un ficherito, un, vamos, tenemos distintos tipos de gráficos. Bueno, esto es otra cosa, los gráficos yo los he metido dentro de una subcarpeta del proyecto. Eh, para mí es mucho más cómodo tener todos los gráficos en una subcarpeta porque así en el directorio donde está tu proyecto no tienes un montonazo de gráficos, eh, un montonazo de ficheros distintos y cada uno con un nombre totalmente distinto. Prefiero tenerlo ordenaditos, ¿vale? Entonces, por eso los gráficos, aquí os he, he subido seis gráficos, con esos es con los que voy a trabajar hoy, ¿vale? Tienen distintos nombres, ahora los iremos visualizando según los vayamos insertando en, en el proyecto, ¿vale? Pues, BP2, ciclista, y de hecho ciclista en dos formatos, ¿vale? Declaración de originalidad, figura 9 bis, sorpresa, son distintos tipos de, distintos ficheros, ¿Vale? Entonces, eh, están ahí puestos y ahora lo que vamos a hacer es llamarlos e insertarlos en nuestro documento. Bueno, pues eh, como ya bien he dicho, la orden por excelencia para incluir nuestros ficheros va a ser el begin figure, el entorno figure, ¿vale? Bueno, pero antes de nada, para el tratamiento, de, para poder incluir esos ficheros, os he dicho que iba a hacer falta siempre el. Tener cargado el paquete GraphicX. Ese Graphics, ¿vale? Eh, hay que incluirlo en el preámbulo de nuestro documento, al igual que se cargaba el paquete de Babel o el Inputen, ¿vale? Son paquetes que hay que cargarlos en el preámbulo y según vayamos viendo distintas formas de eh, incluir nuestros ficheros, tendremos que ir añadiendo más paquetes entonces en vez de ir eh, estar subiendo bajando arriba abajo en el fichero lo que he hecho ya directamente es cargaros todos los paquetes que nos van a hacer falta en la sesión de hoy que son todo esto vale lo único que sepáis que no todos hacen falta para incluir ficheros para incluir ficheros el único que hace falta es graphics, Graphics, vale ahora os iré comentando el resto de los paquetes para qué hacen falta y en qué momento hacen falta, ¿vale? Pero para no tener que estar subiendo y bajando el fichero, he considerado que es mejor poneroslo ahí, ¿vale? Y ya iré comentando, oye, pues para que esta instrucción funcione necesita el paquete PDF Page, que está ya cargado arriba. Y además hay un pequeño comentario aquí al lado de cada uno, que dice, eh, aquí hacen referencia a esos paquetes, ¿vale? Entonces, venga. Que sepáis que esos paquetes están ya cargados y eh, son necesarios si queremos que lo que yo voy a escribir a continuación funcione. Bueno, pues entonces me voy ya a mi documento, ¿vale? Yo he puesto una primera sección que es inclusión de gráficos y entonces voy a directamente empezar a, a escribir begin figure. Cierro esto y directamente no hace falta que yo mmm, siga escribiendo. Si le doy al Enter, ya directamente Overleaf sabe que quiero meter una figura y entonces tiene predeterminados los comandos ¿vale? que son necesarios para incluir esa figura. Y ya directamente él me lo escribe. Con lo cual no tengo que acordarme de toda la retaída de comandos. Fijaos que esto es una cosa que es bastante útil y casi todos los editores de, de LATES ya tienen este tipo de macros, ¿vale? Que lo que hacen es, una vez que tú estás diciendo quiero incluir una cosa, pues ya te escriben eh, el resto de código para que ya únicamente tú tengas que añadir los datos específicos para que esto funcione. Bueno, pues en este caso en particular, vamos a añadir una primera figura, ¿vale? Y recuerdo, eh, este comando lo que me decía es... Pues la figura voy a querer que esté centrada que es lo, lo usual, que no queréis que esté centrada, bueno, pues quita el centering ¿vale? y ahora voy a incluir mi fichero, bueno, pues para incluir mi fichero, eh, lo único es que los ficheros, ¿dónde están ahora mismo? he dicho que los ficheros están en la carpeta gráficos, pues entonces yo empiezo a escribir gráficos ¿por qué? porque esa es la carpeta donde tengo todos mis ficheros y automáticamente Overleaf me enseña ¿vale? una lista de, eh, de posibles gráficos, posibles imágenes que tengo ahí cargadas. Pues bueno, si vamos a cargar, por ejemplo, el ciclista JPG. ¿Vale? Bueno, entonces voy a poner el caption. Caption es la primera, eh, la definición o no, la descripción que hagamos de, de, nuestro, de nuestro gráfico. Entonces voy a decir. Mi descripción va a ser figura 1, ¿vale? Dos puntos. Oh, no, perdón. Gráfico simple insertado en entorno figura. vale Como vamos a insertar distintos tipos de gráficos en distintos entornos, etcétera, etcétera, voy a ir poniendo descripciones ¿Vale? Que, eh, que hagan referencia a eso. Y ahora vamos a poner el label. Bueno, pues yo os recomiendo que seáis ordenados a la hora de poner label, ¿vale? Y una forma sencilla de ser ordenado es, pues, las figuras, llamarlas como FIG 1, FIG 2, FIG 3, de esa manera va a tener claro cómo, cómo hacer referencia a esa o cómo ha ido incluyendo esa figura, ¿vale? Pues entonces yo puedo recompilar mi proyecto, ¿vale? Y aparentemente no ha aparecido nada. Bueno, aparentemente el fichero, el gráfico está ahí abajo. ¿Vale? Y eh, tú dices, bueno, pero si eh, yo acabo justo al principio, después de inclusión de gráficos, que es esto, yo acabo de decirle a LaTeX que me añada un gráfico, ¿por qué no me lo añade justo después de la sección, que es lo, lo esperable? Bueno, ya os he dicho que LaTeX es un poco especial a la hora de eh, incluir los gráficos, ¿vale? Una forma de indicarle a látex que queremos que el gráfico me lo incluya a ser posible aquí, por eso hay que poner esta H de guía. ¿vale? Es esta que, que estoy mostrando. Es poner entre corchetes justo después del begin figure poner esa h y ahora ya sí me ha hecho caso porque ha visto que el gráfico entraba vale entraba porque eh, porque había espacio para ponerlo justo después de inclusión de gráficos y entonces ha hecho ha seguido mi sugerencia y es que el gráfico yo quiero que lo ponga aquí eh, igual que he puesto una h de vale puedo poner una t de top o una b de bottom eh, indicando que quiero que eh, esté en lo alto de la página o al final de la página, o incluso puedo poner htb. Y esto me diría que, a ser posible que me lo ponga aquí, sino que me lo ponga en lo alto de la página y sino que me lo ponga al final de la página. ¿Vale? Evidentemente, como ahora es posible ponerlo aquí, aunque yo recompile, va a seguir dejándolo como, como está. ¿Vale? Um, pues... Esa es la forma más sencilla de incluir un, un gráfico. Ahora, los problemas vienen cuando queremos eh, localizar, cuando queremos poner nuestro gráfico eh, con respecto a un cierto texto. Entonces, aquí hay dos opciones. O nos pegamos un harta de escribir, ¿vale? O incluimos mediante algún truquito, me la apaño, para incluir texto en el documento. Bueno, pues aquí al principio he añadido un paquete que se llama Lipsum, ¿vale? Y este paquete lo único que hace es incluirnos lo que un texto eh, tonto. Lo único que quiero es que me aparezca texto, ¿vale? Bueno, pues entonces ese paquete lo que me permite es usar un comando, que es el comando Lipsum, ¿vale? Y me va a aparecer ese comando lipsum, lo que va a hacer es meter justamente un montón de texto, ¿vale? Que no tiene por qué ser de ninguna utilidad para mí. Lo único que lo voy a usar es para que veamos, ¿vale? Cómo es la relación entre ese texto o cómo va a funcionar la relación entre ese texto y mi figura, ¿vale? Entonces, recompilo. Ahora la diferencia va a ser que eh, me va a aparecer... A ver, aquí ha puesto, no hace falta poner los corchetes, perdón, eso ha sido. Vale, ahora ya sí. Eh, ya fijaos, me aparece un texto, texto que de hecho está escrito en latín, con lo cual para mí eh, no va a significar nada, ¿vale? Es sencillamente un pedazo de texto y justamente después, cuando ha podido, en este caso, se ha tenido que saltar a la siguiente página, ha puesto mi gráfico, ¿vale? Bueno, para que quede eh, como vamos a insertar varios bloques de, estos de texto tonto, vamos a poner aquí una señalita final Lipsum 1. ¿Por qué? Porque yo eh, quiero eh, tener claro, cuando yo vaya a incluir varios bloques de texto, quiero tener claro Digamos, eh, cómo está ese el mostrar gráfico con respecto a, a mi texto. Fijaos, pues ese final Lipsum 1, es esta aquí, ¿vale? De hecho, lo voy a poner para que se note más, voy a dejar ahí. Voy a... Esto va a ser una cosa que vamos a ir repitiendo. Entonces, permitidme que lo señale de esta forma. Voy a... a fijaos. El texto tonto que he escrito con el primer comando Lipsum termina aquí. Y justo después de, esta, de, esta, de este final Lipsum 1 me ha añadido la imagen, pero me la ha añadido donde ha podido. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando en un fichero de, de látex ocurre esto? A mí me interesa hacer un comentario sobre esta imagen... Eh, pero la imagen se me ha ido a la página siguiente. ¿Cómo puedo yo hacer referencia a algo que no está en la misma página? Bueno, pues para eso usamos los labels, ¿vale? Recordemos que a mi imagen yo le había puesto un label que era figura 1. Pues entonces si yo justamente después de este elipso quiero hacer un comentario sobre esta imagen, ¿vale? Yo puedo usar el label ¿vale? para hacer referencia a ella. Por ejemplo, yo escribí podemos referir a, o hacer comentarios sobre una imagen haciendo referencia a su marcador. ¿Cómo se hace referencia a su marcador? figura. Se hace referencia, igual que se hacía referencia a una fórmula, igual que se hace referencia a una tabla, igual que se hace referencia a cualquier otra otra cosa que haya en el documento, ¿vale? Se pone barra red y ahora ahí entre llaves tienes que escribir FIG1. ¿Por qué FIG1? Porque ese era el label que yo le había puesto a mi, a mi imagen, ¿vale? Entonces, ¿Qué ocurre cuando yo compilo esto? Pues Cuando yo compilo esto, me va a aparecer esta frase. ¿Vale? De hecho, para que esto esté bien, perdón. Bueno, fijaos, voy a mostrar un poco mejor cuál es el resultado. Y ahora podemos referir o hacer comentarios sobre una imagen haciendo referencia a su marcador, como por ejemplo la figura 1. Y fijaos que cuando Latex ha incluido esta imagen, Debajo, al lado justo al lado del caption, que era la descripción que yo he puesto, ¿vale? aparece figura 1. Entonces ya el lector, cuando, tú, cuando lee aquí figura 1, ya sabe que cerca tiene que haber una imagen ¿vale? cuya descripción sea justamente figura 1. Bueno, pues así hacemos referencia a un, a un elemento, vale a, un, a una imagen bueno vamos a seguir añadiendo más texto si queréis eh, vamos a, añ a añadir más texto mmm, tonto vale pues como voy a añadir texto tonto directamente voy a copiar el comando y ahora final lipsum 2 que ¿ok? es el segundo bloque de texto tonto que voy a poner ahí para ir añadiendo más imágenes bueno Vamos a ver qué ocurre cuando yo añado más texto justo después de la imagen. Bueno, importante, si cuando yo añado más texto después de la imagen, fijaos, después de final Lipsum 1, látex no ha cogido y me ha pegado la imagen. No, lo que ha hecho ha sido la figura 1, la ha seguido dejando en la página siguiente porque por algún motivo él considera que está mejor ahí, ¿vale? Y después de final, Lipsum 1, que sería el texto este que estoy poniendo aquí, en vez de... Eh, me ha puesto este otro texto, y justamente después empieza el siguiente bloque de texto tonto. ¿Vale? Bueno. Eh, vamos a ver qué ocurre cuando queremos insertar no solo una imagen, queremos insertar dos imágenes. Una al lado de otra. Fijaos que cuando se inserta una imagen normalmente queda demasiado espacio la imagen, salvo que sea muy alargada, eh, normalmente no cubre todo el ancho de página. Entonces, lo que se hace ya es aprovechar ya que se mete un figure, ya se meten normalmente dos imágenes, ¿vale? Que sean complementarias y, y eso es una cosa súper usual. ¿Cómo me la apaño para meter dos imágenes? Pues eh, lo mismo, de Ging. figure, ¿Vale? Solo que ahora en vez de únicamente poner un include graphics, voy a poner dos include graphics. ¿Vale? Pues entonces, voy a poner un include graphics que sea el primero va a ser gráficos, vamos a poner el figura 9 bis. ¿Vale? Y después otro include graphics. ¿Vale? Y el segundo va a ser el del ciclista. En este caso, voy a meter... Espera. Vamos a ver qué ocurre cuando yo hago eso. Vamos a ver, fijaos. Aquí ya es cuando la gente coge el directamente y lo tira. Y dice, esto es una porquería que no sirve para nada. ¿Por qué? Pues fijaos qué tamaño tienen los gráficos que he insertado, ¿vale? Esto no se parece en nada a lo que uno espera ver en un documento de texto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es eh, modificar ese fichero antes de que sea incluido, ¿vale? Venga, entonces, vamos a ver cómo modificar ese fichero o esos dos ficheros, como yo quiero incluir dos ficheros y quiero que eh, mi idea es que uno esté al lado del otro pues entonces voy a cambiar el tamaño ¿vale? ¿cómo voy a poner el tamaño? pues si yo quiero dos ficheros que sean más o menos del mismo tamaño pues le voy a decir a uno que ocupe más o menos la mitad del espacio y al otro que ocupe la otra mitad del espacio ¿cómo hago eso? pues voy a poner 0.45 de texto With, cuando escribo esto, le estoy diciendo que la anchura de ese fichero va a ser el 45% del espacio que tengo para, eh, para, la, para el ancho de, de texto. ¿vale? Es decir, si el ancho de texto es este, pues sería un poquitín menos de la mitad. Y para el segundo para el segundo, la segunda imagen, voy a ponerle exactamente que ocupe que se redimensione y que me ocupe lo mismo. Venga, vamos a ver qué ocurre cuando yo hago esto. Ahora, a ver si efectivamente ya sí me pone las imágenes, ya sí lo ha hecho. Fijaos, ahora ha cogido las imágenes, me las ha redimensionado y me las ha puesto una justo al lado de la otra. ¿Vale? Que era lo que yo quería. Es decir, fijaos que ya estamos empezando a controlar un poquito, un poquito no mucho, ¿vale? cómo eh, se incluyen eh, las imágenes. Bueno, ¿qué más cosas podemos... Uh, bueno, eh, por supuesto, fijaos que con esto me podíais decir, es que eh, solo ha ocupado el 90% de, del espacio. Pues sí, pero es que es posible que te interese que los gráficos queden un poco separados. Entonces, podemos incluir un, un poco de espacio, ¿vale? Con un H espace, por ejemplo. 0.5 centímetros para que se separen un poquito, ¿vale? Y para que eso, para poder dejar ese espacio entre un gráfico y el otro, pues eh, necesito que no ocupen todo el ancho de, de texto, porque si no, si lo hubiese puesto 0,5 por uh, 50% y al 50% y quiero dejar un espacio entre media, lo que va a hacer la T es que, como no le cabe todo, va a coger y me lo va a poner uno encima de otro, ¿vale? Bueno. Eh, sin embargo, cuando uno añade esto, para, si estuviésemos trabajando con Word, así no dejaríamos eh, los ficheros. Lo que eh, intuitivamente uno haría sería pinchar la imagen e intentar arrastrarla para abajo, ¿verdad? Eso es lo que uno haría con el ciclista, que parece que está ahí un poquitín, está más arriba que el otro fichero. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que esas imágenes, esos ficheros gráficos, ¿vale? Tienen márgenes totalmente distintos. Para ver ese margen vamos a usar un truquito y es meter todo el llamamiento a la, a la figura, ¿vale? Lo vamos a meter dentro de un marco. Eso cómo se hace? Se usa el comando frame, ¿vale? Y ese frame se aplica a todo el comando, incluye graphics. Fijaos que este, esta llave, aquí cuando yo me paseo cerca de ella. Overleaf me dice que esa llave es la que ha abierto justo aquí. ¿Vale? Pues ese frame se lo pongo a los dos Include Graphics Recompilo y ahora vamos a ver no solo la imagen, sino las imágenes y sus marcos exteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esas imágenes, que son cada una de su padre y de su madre, ¿vale? Pues tienen dimensiones totalmente distintas, entonces si yo quiero ponerla y que queden más o menos al mismo tamaño, eh, pero una es más alta que otra, pues efectivamente lo que está ocurriendo es que por eso el ciclista, porque el látex me la ha alineado aquí por abajo, el ciclista ha quedado aparentemente más arriba ¿vale? que, la otra, que la otra imagen. ¿Qué podemos hacer para ello, para evitar este problema? Pues lo que podemos hacer es, usar que el ATE es capaz de recortar imágenes, ¿vale? Recordemos que he dicho que no solo aquí, lo que me interesaría, por ejemplo, para que este ciclista quedase un poquitín más abajo, pues lo que me interesaría sería quitarle este trozo de imagen que no está haciendo aparentemente nada. Pero no solo eso, fijaos que este trozo de margen aquí y este otro trozo de margen por encima del casco eh, aunque aparentemente no están haciendo nada sí están haciendo, porque están haciendo que el espacio que necesita LATES para ocupar, para meter la imagen en vez de ser este, sea este con lo cual eh, eso me está forzando a que eh, globalmente este espacio que tú estás viendo aquí visualmente sea a lo mejor muy grande aquí está dejando un margen demasiado grande ¿vale? esto podemos eh, arreglarlo ¿vale? y la forma de arreglarlo es usar los comandos para, uh, para retocar las dimensiones de, eh, de las imágenes. ¿Eso cómo se hacía? Recuerdo. Eso, hay un comando, que un, una opción que es trim, ¿vale? Con trim tengo que seleccionar qué eh, cantidad de espacio quiero recortar por la izquierda, por abajo... Por la derecha o por arriba en la imagen. Y después, una vez que he seleccionado la región que quiero recortar, le doy a clic para que efectivamente la recorte. ¿Vale? Ya aún no habíamos recordado eso. Entonces me vengo aquí y ahora justo después de incluir, eh, perdón, al quien le voy a recortar primero va a ser al ciclista. Bueno, pues el ciclista está aquí, ese es el segundo include Graphics trim, igual, por la izquierda no le voy a recortar nada ¿vale? por la derecha vamos a... ah, perdón, por abajo vamos a recortarle unos 15 milímetros por la derecha tampoco le voy a recortar nada y por arriba a priori, bueno, por arriba bueno pues, vamos a no recortarle nada por ahora vale y ahora esto era coma Clip. vale eso es digamos eh, lo que habíamos dicho vamos a ver si efectivamente ahora cuando yo recompilo este espacio mi objetivo es que este espacio haya desaparecido efectivamente ha desaparecido vale de hecho si sí, eh, ahora aprovecho que sé que esta imagen en realidad, aquí tengo un espacio, aquí tengo otro espacio y otro espacio que no son eh, muy útiles, ¿vale? Pues entonces puedo aprovechar y quitarle, vamos a quitarle por la izquierda 5 milímetros, por la derecha otros 5 milímetros y, ¿vale? y por arriba otros 5 milímetros y vamos a ver si ahora... ¿Qué voy a conseguir con eso? Pues que visualmente mi ciclista quede más grande. ¿Por qué? Fijaos que eh, se ha agrandado. ¿Por qué? Porque la imagen que yo estoy pegando, le estoy diciendo que me la ajuste al 45% de cierto espacio. Ahora, si la imagen que yo quiero pegar ya le he quitado margen en blanco, lo que voy a conseguir es que me muestre más grande la parte que estoy seleccionando. ¿Vale? Si... Eh, ya una vez que hayamos terminado con esto, los frames, los marcos ya no me gustan, pues cojo y los quito, ¿vale? Voy a quitar solo uno, recordad que el frame tenía aquí una llave que también hay que quitar, si no nos va a dar error y ahora ya le voy a quitar el marco ¿vale? a esa imagen para que ya no está una subida con respecto a, a la otra ¿vale? ¿dudas? ¿preguntas? Bueno, si no he visto dudas en el chat, o pues si no hay eh, dudas, eh, sigo con, con el tema, ¿vale? Venga. Vamos a ver entonces, eh, vamos a incluir otra figura, ¿vale? Vamos a incluir para incluir otra figura, como quiero que haya texto entre media voy a añadir voy a añadir ese otra vez esto tonto vale y la nueva figura que vamos a añadir vamos a jugar con ella vamos a poner una figura ¿Vale? En esta nueva figura vamos a escribir, el, vamos a incluir el fichero otra vez, el de la gráfica este, que era gráficos eh, figura 9 bis, ¿vale? Y la vamos a poner a priori al 90, uh, no, al 70%. 0,7%. Vamos a ver qué ocurre con esa figura, dónde la pone. Pues fijaos, esa figura en teoría me la tendría que haber escrito, me la tendría que haber puesto, ¿vale? Después del final de Ipsum 3, pues me la ha puesto un poquitín antes, ¿vale? Bueno, aparentemente, vamos a dejarla ahí, ahora después juguetearemos un poquitín con esto de, de la colocación de la, de la figura. Eh, antes de nada, lo que vamos a hacer es coger y ver que en esta figura podemos usar látex para eh, incluir más información. ¿vale? Vamos a ver eh, cómo... ¿Cómo podemos añadir más información? Pues vamos a usar para ello el comando put. ¿Vale? Con el comando put, yo puedo añadir en una determinada posición. ¿Vale? El comando put, ¿cómo funciona? Tiene un primer parámetro que va a ser una posición. ¿Vale? Y aquí, entre llaves, tengo que incluir lo que yo quiera añadir. Entonces. ¿Qué voy a querer añadir? Pues voy a querer añadir, por ejemplo, V es igual a 20 kilómetros por hora. ¿Vale? Y ahora, ¿en qué posición voy a querer añadir eso? Que eso es texto puro y duro. ¿Vale? Pues vamos a ponerlo, por ejemplo, en las coordenadas 0, 0. Recompilo. ¿Vale? Fijaos, me lo ha añadido aquí. ¿Vale? Bueno, pues. Es verdad que eh, a priori no tienes claro, digamos, eh, cuál es el sistema de coordenadas que, con el que hay, tienes que jugar aquí, pero después de hacer varios intentos, podríamos estar de acuerdo en que si yo pongo la posición menos 80, 150, ¿vale? Y me podéis decir, oye, ¿y esos números de dónde te los ha sacado? Eh, ensayo y error. ¿Vale? Porque. Eh, esencialmente tú sabes que la posición 0,0 está aquí, pues fijaos lo que he hecho ha sido echarlo un poquitín más hacia abajo y subirlo ¿vale? bueno pues esa sería una posición más o menos en la que nos podemos esperar encontrar información sobre una gráfica bueno pues fijaos que eh, para quien no sepa esto ¿vale? escribir información sobre una gráfica eh, lo puede hacer LATER directamente mientras que eh, si, eh, si no has tenido cuidado de hacerlo previamente con el editor con el que has creado la gráfica, vale, que no has puesto los labels, eh, sin embargo, no siempre te hace falta poner esos labels. Puede ser que te haga falta poner otro tipo de cosas, como por ejemplo poner otro gráfico. No sé si habéis visto los insets, que son poner un gráfico y después inserta otro pequeño gráfico en una región donde no, donde no se ha dibujado nada. vale. ¿Podemos incluir un gráfico dentro de otro? Pues sí. Venga, para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer usando exactamente, exactamente la misma estrategia. La estrategia va a ser: voy a usar el comando PUT, ¿vale? Recuerdo, el comando Put necesita una posición y un objeto a incluir. En este caso, ¿qué es el objeto a incluir? Va a ser un nuevo gráfico. ¿Cómo se incluye un nuevo gráfico? Con include graphics. ¿Vale? Pues entonces voy a incluir. Fijaos, de hecho, para no tener que recortar otra vez eh, todo el, el fichero del ciclista, ¿vale? lo que voy a hacer es lo copio y lo pego aquí, que ese es el objeto que voy a incluir aquí. Eso sí, para que me quede medianamente eh, bien, ¿vale? tendré que hacerlo un poquitín más chico. Pues bueno, Un poquitín más chico, en vez de poner que la imagen ocupe Vamos a ponerle directamente en vez de scale, scale igual a 0.4. Scale era otro de los parámetros que podíamos eh, recortar, ¿vale? ¿En qué posición? Bueno, posición, eh, como yo tengo aquí mi chuleta, vamos a ver, menos 100, por ejemplo. Vamos a ver qué ocurre cuando yo en la coordenada menos 110, fijaos, la coordenada menos 110 va a estar por aquí más o menos, ¿vale? Porque recuerdo que el 0,0 estaba por aquí. Y este es el menos 80, 150. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo recompilo esto? Pues que me ha añadido ahí, ¿vale? Me ha añadido mi ciclista. ¿Vale? Fijaos, voy a ponerlo un poquito más grande para que lo veáis. La imagen del ciclista se ha superpuesto a la imagen del gráfico, ¿vale? Para ello, ojo, para que esto funcione bien, esta imagen tiene que tener un fondo transparente, en la transparencia había por ahí un mensajito que ponía, ojo, tiene que tener fondo transparente, Por pues eso manda a, un, a una página de GIMP donde te explica cómo con GIMP puedes eh, coger una imagen y eh, hacer que su fondo sea transparente. Los que sean un poco avispados me podían decir, es que el fondo no es totalmente transparente, fíjate que por ejemplo lo que hay en la rueda no está transparente, efectivamente. vale Pero es que yo aquí quería que se viese que eh, si el fondo de la imagen no es totalmente transparente, mientras que este, este dato, este diamantito sí se ve, los que hay, las partes de, de curva o de recta o de eje que hay justo detrás de la rueda no se ve ¿vale? bueno ¿qué más cosas podemos hacer? pues podemos jugar un poquitín ¿vale? podemos jugar de manera que eh, oye, es que aparentemente ese ciclista voy a ponerlo un poco más atrás y un poco más arriba vamos a, a ver Y ahora, para que esto quede chulo, yo querría que el ciclista, en vez de estar en horizontal, estuviese con la pendiente que tiene eh, más o menos la montañita para que aparezca, que, para que dé la impresión de que el ciclista efectivamente está bajando por esa rampa. ¿Cómo puedo coger una imagen y, eh, y modificarla, ah, modificar su ángulo? tan tonto, vamos a coger aquí angle igual a, pues, eh, podemos poner menos 10 grados, vamos a ver si esto, más o menos, el cuánto girar y el cuánto subir, fijaos que esto es un poco ensayo y error, ¿vale? Bueno, pues eh, para que esto quede totalmente chulo, a mí me da que habría que subir un poquitín al ciclista, vamos a poner aquí, esto suba a 33 y había que aumentar el ángulo un poquitín. Vamos a ver si con eso ya consigo que efectivamente el ciclista, ¿vale? Podríamos, vamos a dejarlo ya así, que el objetivo del curso no es que esto quede ya, ya el ensayo y error, lo que quiero que veáis es que esto se puede hacer, ¿vale? Esto que aquí parece una broma, eh, no es una broma cuando yo lo que quiero es añadir aquí, por ejemplo, un subgráfico y ese subgráfico me aporta otro tipo de información. Fijaos qué tonto, es sencillamente poner un comando. No, no he tenido que, que hacer nada extra ni irme a un fichero, a un programa eh, de tratamiento digital de imágenes para eh, superponer ambas cosas. Es Lattes quien lo hace con un simple comando. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas? A ver, eh, hemos dicho que puede ser que a mí me interese por algún motivo en particular, ¿vale? Que la imagen quede justo donde eh, yo he incluido el código de la imagen. ¿Dónde está el código de la imagen incluido? Fijaos, pues esto está aquí al final, después justo después de Final Libsum 3, mientras que Final Libsum 3 está aquí, es decir, lates, acogido. Y me ha insertado la imagen antes del texto, ¿vale? Y resulta que por cualquier motivo que podamos pensar, a mí me interesa que esta imagen no aparezca hasta justo después de este final de Ipsum 3. ¿Puedo forzar yo a que esa imagen efectivamente aparezca ahí y no en otro lado? Pues sí. ¿Cómo? Para eso hay que usar el comando fl eh, paquete float. Ojo, el paquete float está ya cargado aquí previamente. ¿Vale? Y lo que puedo hacer es, en vez de usar aquí un modificador H minúscula, lo que voy a escribir es un modificador H mayúscula. Ese H mayúscula, ¿vale? eso eh, Su significado viene definido en el paquete float y lo que hace es que ponga sí o sí la imagen justo a continuación del texto, ¿vale? Siguiendo exactamente el mismo orden que hay en tu código text. Es decir, ya hemos salvado esa dificultad que teníamos de que, eh, el, de que no conseguíamos que el pusiese la imagen donde yo de verdad quiero. ¿vale? Ahora, esto, ojo, es un arma de doble filo. ¿Por qué es un arma de doble filo? Porque si esta imagen, ¿vale? si para colocar esta imagen hubiese tenido que dejarme aquí un trozo en blanco, eso ya es problema tuyo. De hecho, aquí algunos editores, eh, algunos revisores de libros te dirían que esto no lo puedes permitir. Esto no me acuerdo, me parece que esto eran lo que se llama líneas viudas, ¿no? O pues huérfanas. Siempre, me, siempre se, me, se me olvida las que se quedan, digamos, al principio de, de una página y provienen de un párrafo anterior. ¿Vale? Esto eh, cuando tú quieras editar o quieras publicar un libro hay gente muy quisquillosa que se pone a decirte es que has dejado muchas líneas huérfanas o viudas y eso no, no queda bien, vale, pues esto es un caso particular de eso, vale, pero sí es responsabilidad tuya, eso no lo ha hecho Latex. de hecho, vale eh, eso ocurre porque tú estás poniendo eso ahí, vale y Latex a priori su idea sería evitar ese tipo de cosas, bueno pero es que tú lo querías así, ¿por qué? porque lo has indicado con el comando float ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas? Y si eh, en vez de incluir una. Bueno, aquí, perdonad, no he puesto. Eh, figura. Ya me parece que ya es la. La 2, la 3, ¿vale? Figura 3, vamos a ser ordenados, que si no, luego esto queda. Eh, muy regulero, venga a ver, más cositas, y si eh, yo quiero incluir una figura, pero una figurita que es muy pequeñita y me interesa que venga rodeada de texto esa figura, porque fijaos que aquí al principio yo he incluido una figura muy eh, a, a, relativamente pequeña y he dejado el entorno figura y me deja mucho espacio por aquí y mucho espacio por aquí, ¿vale?, por ejemplo, cuando me ha interesado a mí hacer eso? Pues cuando he escrito algunas notas de métodos numéricos, ¿vale? Y entonces me interesaba mostrar por un lado la figura a la que daban lugar unos ciertos comandos y quería que los comandos estuviesen justo al lado. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, ¿vale? Pero entonces hay que usar un comando que se llama \\wrapfigure. Venga, vamos a ver cómo se hace eso. Voy a poner otro bloque de texto. ¿Vale? Recompilo. Otro bloque de texto tonto. ¿Vale? Fijaos, como le he dicho con el comando flow que quería la figura aquí, efectivamente, al incluir más texto, eso no ha cambiado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo estoy forzando yo. Venga, vamos a poner otra nueva figura. ¿Vale? Y esa nueva figura. En este caso, he dicho que hay que hacerlo con el entorno no figure, sino wrap figure. Ahora, aquí lo que hay que hacer es dar dos parámetros. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que parte del ancho de página esté ocupado por, la página, por el gráfico y el resto esté ocupado por texto. ¿vale? Y que sea látex quien lo haga eso por mí. ¿Vale? Entonces, tengo que decir en primer lugar dónde quiero que esté la imagen, si pongo R diciendo que quiero que esté a la derecha, si pongo L quiero que esté a la izquierda, y qué ancho de página quiero que use la imagen. Pues quiero, por ejemplo, que sea el 45% de... ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. Y con eso, eh, todavía no hemos terminado. Habría que poner el include graphics. Bueno, como include graphics, pues voy a incluir eh, otra vez ciclista. ¿Vale? Solo que lo voy a achicar un poquitín más. Bien. Vamos a ver qué ocurre aquí cuando yo recompilo esto. Bueno, por supuesto, a esto le podemos poner su caption. Y su label. Y... Vale. Bueno, ¿Vale? A ver si ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? Un momentito. Esto está aquí. Un poco de Ah, ¿y ah, esto está. está okay, barra. la barra para el otro lado. Sí, la barra es para el otro lado, efectivamente. Ahí está, vale. Venga. Lo había escrito bien abajo y más no arriba. Vale. Bueno, aparentemente esto ha dado un resultado un poco raro, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre cuando incluimos más texto justo a continuación de la imagen. a ver a ver que está haciendo cosas muy raras lo voy a cambiar Cargado la figura. Esto, a ver un momentito. Voy a quitar el caption a ver si es que se está haciendo. No debería estar haciendo esto. Un momento. Esto está haciéndolo por algún. Esto me está dejando por mentiroso. Pues podéis compilar el Oscar, perdona, perdona tiene, Oscar. En qué, la qué? página 70 en la línea 73 ¿está bien escrito? Test White. Eh, eh, no, DTH. Exacto. Ahora. Perfecto. Vale. Ahora ya sí. Bueno, pues... Eh, esto, fijaos, eh, le he puesto ahora a la izquierda, ¿vale? Puedo ponerle otra vez a la derecha, si me interesa que esto quede eh, a la derecha. Me da un pequeño overfull, ¿por qué? Porque aquí justamente, fijaos que la imagen está eh, pasándose de... de de la zona, digamos, donde eh, donde puedo escribir, ¿vale? Entonces, hay dos opciones, o ponerla antes, o eh, achicarla, eso ya es cuestión de eh, tu interés ¿vale? o Dejar y ponerla justo después es decir, el donde eh, la localices ya es cuestión tuya, y cómo la, la pongas, ¿vale? Pero esto sencillamente es otra opción distinta ¿vale? Para poner para localizar imágenes y que estén rodeadas por texto ojo que esto no es lo usual ¿vale? tienes que tener un motivo muy específico por el cual esto lo quieras hacer otra opción sería usar lo que se llaman mini páginas ¿vale? que también es poner entre comillas dos columnas, en la primera columna pondrías la imagen y en la segunda columna pondrías texto esa es otra opción que es más, más estandarizada eh, pero bueno cada uno puede aplicar un poco lo que, lo que le, le interese. Venga, pues entonces, ya para terminar esta parte de, de lo que es inclusión de, de gráficos, ¿vale? Vamos a ver cómo podríamos incluir eh, la declaración de originalidad de este trabajo. Bueno, pues para incluir la declaración de originalidad, ¿vale? Recuerdo, había que usar el comando pdf pages, ¿vale? Y lo que eh, vamos a hacer es poner sencillamente un comandito, ¿vale? que es include pdf ¿vale? y ahora bueno, vamos a poner aquí el nombre del fichero el fichero es gráficos declaración de originalidad, a ver, un momentito, sí. Esto era ¿vale? ¿Cómo es el nombre? El nombre lo sé porque el fichero está aquí, ¿vale? Entonces, eh, podemos eh, visualizar el nombre. En este caso, fijaos que Overleaf no me lo está archivando. Y ahora, ¿qué ocurre cuando yo compilo? pues lo que ocurre es que justamente en mi documento me ha incluido esa otra página, ¿vale? Bueno, pues entonces esto, cuando tengáis que hacerlo para TCG, TCM, etcétera, etcétera, fijaos que es tan sencillo como añadir, bueno, tener preparado este documento relleno, por supuesto, ¿vale? Y añadir este comando eh, justo en el sitio que tú creas oportuno dentro de tu memoria y ya te quedaría eh, pegado eh, tu página y... Y, y firmado, entre comillas, ¿vale? Eh, Cosa distinta es que la firma la quiera hacer luego eh, electrónica. Pero bueno, eso ya posterior. Ya cada uno decide cómo, cómo quiere dejar el, el documento, entre comillas, de relleno. Sí, con un simple escaneo, que no tengo yo claro la, la validez que tendrá eso, aunque mucha gente lo, lo hace, ¿vale? o directamente con una firma electrónica, pero para eso tendrías que tener este documento ya relleno y después, una vez que ya está generado tu documento, firma electrónicamente eh, tu, <coughs> tu fichero. ¿Vale? Bueno, pues eso, con respecto a la inclusión de, de gráficos, fijaos que hemos incluido gráficos eh, bien en, en una pequeña región, como es justamente como hemos hecho con Grafigure hemos incluido gráficos en la posición en la que yo quiero, y además gráficos que hemos superpuesto uno eh, encima de otros, hemos incluido gráficos posicionando uno al lado de otro y redimensionándolos para que queden bien, ¿vale? O podemos incluir un gráfico simple, es decir, fijaos que eh, desde lo más sencillo hasta lo más eh, elaborado, que sería a lo mejor esto, ¿vale? El nivel de complejidad no es excesivo si tienes claro cómo, cómo se puede hacer, ¿vale? Entonces que tengáis eso en mente, y ahora lo que vamos a hacer es eh, ver un poquitín cómo eh, crear gráficos con látex. Eh, ver un poquitín eh, con el tiempo que me queda. Va a significar esencialmente mostrar qué se puede hacer, ¿vale? Y eh, si acaso introducir un poco la filosofía de este de uno de los paquetes por excelencia, que es PGF-TKZ, ¿vale? Que, que sirven para generar estos, estos gráficos con látex. Bueno, a ver, eh, esencialmente existen dos grandes paquetes, que son ps -Trix y PGF-TKZ, aunque el que últimamente está llevándose. Eh, digamos, todo el mérito y en el que la gente está trabajando más, creo yo que es Teycazeta, este ¿vale? Podemos ver eh, numerosos ejemplos de lo que se pueden hacer con, esto, con estos paquetes, se pueden hacer auténticas virguerías, ¿vale? Ahí tenéis los links, fijaos, todo esto, ¿vale? Son eh, ejemplos generados con, con, este, con este tipo de, de lenguaje y no, no solo... En estos cuatro gráficos, sino si tú te vas, por ejemplo, aquí y dices, yo quiero ver gráficos de eh, biología. Pues pincho ahí en biología y fijaos, todos estos gráficos están generados con látex, ¿vale? O quiero ver gráficos de eh, ciencia de la computación, ¿vale? Pues fijaos, son gráficos que están generados con estos paquetes de T y KZ. Pero no solo eso, fijaos que aquí me permite tanto descargarme el PDF como el text. Con lo cual, si a mí me interesa, decía el otro día alguien, vamos a ver cómo hacer diagramas de flujo. Y pues fijaos, aquí tengo un diagrama de flujo. Si a mí me interesa hacer un diagrama de flujo, yo puedo descargarme este text, ¿vale? Y eh, una vez has comprendido básicamente cómo funciona el, el fichero, tú puedes coger y modificarlo. Eso, por ejemplo, ¿vale? Yo lo he hecho, eh, si hice yo, por ejemplo, este, este ficherillo que os he mostrado antes, vale este gráfico lo generé yo para un trabajo y eh, la forma de hacerlo fue eh, buscarme uno que hiciese algo medio parecido, que visualmente fuese medio parecido y lo adapté a mis necesidades, es decir, Crear desde cero a lo mejor con este tipo de lenguaje es un poco arduo, ¿vale? Pero modificar un proyecto que haya ya por ahí no es nada difícil. Entonces, lo que os quiero convencer eh, un poquitín de que la filosofía que hay por debajo es relativamente sencilla, ¿vale? Y eh, que hay mucha información en la red, con lo cual eh, no empiezas desde cero. Bueno, entonces, posibilidades que uno tiene. Bueno, coger los ejemplos y modificarlos. Otra posibilidad es usar una serie de paquetes específicos que os voy a mostrar ahora como PGF Plots, ¿vale? Que lo que hacen es usar TKZ, pero usan un lenguaje un poco más sencillito, usan unas instrucciones predefinidas para conseguir unos objetivos concretos, de manera que lo que tú tienes que escribir es muy, muy, muy poquito. Vamos a ver ahora un ejemplito, ¿vale? O bien otra opción es usar programas que generan gráficos pero que no me exporten a la hora de exportar, no me exporten a un fichero gráfico, sino que me exporten a TKZ. ¿Vale? Eso hay muchos programas que, que lo hacen, ¿Vale? lo único que tienes que, que decir, ¿vale? voy a usar un programa que tenga esa capacidad de exportar a TKZ, por ejemplo, GeoGebra lo hace, es ¿Vale? uno de los más, con, más conocidos que seguramente a todos habéis visto en algún momento, bueno, pues, si tú le das a exportar un proyecto en GeoGebra, una de las opciones es exportar a TICAZ. Tú puedes coger eso, que es un fichero de texto, insertarlo en tu documento de látex y automáticamente te, te aparecen los gráficos que ha hecho con, con GeoGebra. ¿Vale? Entonces, eh, lo que quería comentaros aquí es un poquitín cuál es la filosofía de este, de este lenguaje TICAZ. ¿Vale? Esa filosofía es muy, muy eh, sencillita. Lo único, a ver, a, lo, antes de nada, voy a quería mostraros cómo con comandos relativamente sencillitos como pueden ser estos que hay aquí o estos que hay aquí, ¿vale? podemos hacer pequeños gráficos, ¿vale? Pero si queremos cosas más elaboradas, como por ejemplo esto, por ejemplo esto o esto, podemos usar eh, herramientas específicas de TKZ ¿vale? En, este, en los dos casos anteriores aquí y aquí ¿vale? aquí se está usando un, una librería que es una, una librería de TKZ que te permite hacer árboles ¿vale? de hecho se llama Trees la librería ¿eh? y directamente si uno mira el código de esto, un código muy muy sencillito vale Y pues, esencialmente lo que hemos hecho ha sido decir lo, definir lo que se llamarían los nodos de mi árbol, vale la, los nodos de, de las ramas, decir qué texto quieres ahí y decir cómo se va a ir ramificando el árbol. Eso es lo que se hace esencialmente. vale Luego aquí hay otro tipo de, de diagrama donde lo que hay que hacer eh, básicamente es determinar cada uno de estos... cada uno de estos eh, elementos vale se van a llamar nodos y lo que hay que hacer es decir cómo quieres que sean esos nodos es decir van a ser rectángulos con los picos redondeados o van a ser óvalos o van a ser diamantes como estáis viendo vale fijaos que de hecho todos los rectángulos tienen el mismo eh, el mismo color de fondo vale todos los óvalos tienen el mismo color de fondo. Todo el diamante también se ha puesto el mismo color de fondo. ¿Eso por qué? Porque esencialmente, esto eh, lo que eh, la diferencia entre este elemento, este elemento, este, este y este, es que el texto que hay dentro es distinto, el texto es algo que se puede modificar, ¿vale? Y la posición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se determina cómo quieres que sean estos elementos, es decir, qué figura geométrica va a encapsular o va, va a estar poniendo en distintas posiciones, ¿vale? Una vez que tienes definidos estos elementos, eh, puedes coger y decir dónde quieres que se pongan, es decir, espacialmente cómo quieres que se sitúen y por último ya lo que haces es determinar cómo quieres que vayan estas flechitas o estos, estos flujos, ¿vale? Y eso, una vez que comprenden la filosofía, es muy, muy sencillito de, de hacerlo. Bueno, fijaos, hay otro tipo de paquetes, como el PGF-plot, que os he comentado hace un momentito, que con un eh, código tan básico como este, y además es un código que es perfectamente comprensible. Fijaos aquí, título, esto que hay aquí es para obtener justamente esa expresión que hay escrita. X label y label. Eso es algo que en cualquier lenguaje hemos, eh, estamos acostumbrados en cualquier programa como un Maxima o cualquier otro. Eh, eso de X label y label sabemos que es para poner esta letrita aquí y esta otra letrita aquí. Y ahora para generar este gráfico, ¿vale? Pues entonces lo quiero generar en un dominio que sea en X que vaya desde menos 2 hasta 2, ¿vale? En Y que vaya. Desde menos 1,3 que está aquí, hasta 1,3, y además quiero pintar qué expresión. Quiero pintar e elevado a menos a x cuadrado, menos a y cuadrado por x. ¿Vale? Fijaos que esto es una fórmula matemática. Cuando yo escribo esto dentro de látex, LaTeX se encarga de evaluar en esa grid, evalúa esta expresión matemática y me hace el gráfico automáticamente. ¿Vale? Con lo cual, con este código. ¿Vale? Tengo de gratis, ah, de gratis, tengo de esa manera tan sencilla, ¿vale? Tengo este, este gráfico que es aparente, ¿vale? No tiene mala calidad. ¿Te lo queremos con más calidad? Pues ya tienes que ir a mirar en la, en la documentación del paquete. Por ejemplo, es que yo querría que tuviese más puntos el mallado, no, no que sea tan gordo, es decir, que, que esté con más calidad, ¿vale? ¿Se puede hacer? Sí sí se puede hacer, pero tienes que irte a la documentación del, del paquete que la tenéis por aquí, ¿vale? Y eh, mirarlo, cómo se hace. Aquí quería mostrar que no solo eh, se hacen cosas de matemática, también hay cosas que, que son de, por ejemplo, de química, ¿vale? Hay un paquete que es el paquete eh, Chenfi, que está eh, pensado específicamente y diseñado para representar fórmulas matemáticas, perdón, fórmulas químicas, las fórmulas químicas. Cuando queremos representar los enlaces, no son ni más ni menos que diagramas. Con lo cual, es perfectamente lógico que haya gente ¿vale? que para poder representar esos en látex, se haya puesto a ver cómo diseñar esos diagramas y con códigos tan sencillitos como este o como este, obtener esas imágenes. ¿vale? ¿Hay que aprender cómo se usan esos códigos? Sí, esto. ¿Cómo se escriben esas formulillas? Sí, pero eso está en, en, la, en la documentación de, de ese paquete específico, ¿vale? ¿Que te interesa escribir fórmulas matemáticas y representarlas de esta manera en tu documento? Pues te toca ir a ver el paquete, ¿vale? Y ver cómo, cómo, cómo hacerlo. Entonces, como las posibilidades son tan variadas, yo la, la opción que he preferido tomar es mostraros dónde está la información. Y entonces, vosotros, eh, daos la posibilidad de que cada uno, mm, según sus intereses, vaya, vaya y haga su propia búsqueda. Entonces, os recomiendo que vayáis a, esta, a este sitio donde están todos los paquetes. Nos vamos a, a este sitio de donde están todos los paquetes para uh, látex. ¿vale? a este repositorio, y ahora aquí podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, yo quiero ver los paquetes que hablan de biología. vale Os pues pongo, quiero buscar biología, y me salen una serie de paquetes ¿vale? que están relacionados con biología, bueno, en su descripción aparece la palabra biología. vale Algunos de ellos son, por ejemplo, estilos para, para revistas. Puede que eso no me interese, ¿vale? Pues eso no es lo que me interesa, pero puede que otros sí me interesen, ¿vale? Aquí vamos a ver. Aquí dibuja gráficos típicamente encontrados en textos de biología molecular. Venga, vamos a ver este PGF Molvio, a ver qué tipo de gráficos hace, ¿vale? Entonces uno coge, se mira la documentación del paquete, le echa un vistazo, fijaos, son paquetes que están basados en TICAZ, es decir, son paquetes que para funcionar están usando por debajo el lenguaje TKZ, ¿vale? Y lo típico es que te, te muestran en la introducción el tipo de gráficos ¿vale? Que tú puedes hacer con este paquete y eh, cómo eh, hacerlo funcionar. Pues fijaos, esto lo que hace es cargar una serie de datos que están en el fichero este sample SFC ¿vale? Y eh, cargarlo de una determinada manera y automáticamente te da ese gráfico bueno eso es un tipo de gráficos que permite hacer este, este paquete hay otra serie de, de gráficos vale, vamos a ver un momentito si vemos algo distinto incluso te habla de códigos de colores bla bla bla bla vamos a ver que este permitía hacer otro tipo de diagramas aquí Aquí estos son diagramas, me parece que están relacionados con cadenas de, de ADN, ¿vale? Y te habla de distinta o te permite eh, representar distintas regiones de, de las cadenas. Bueno, pues, eh, ¿son paquetes muy específicos? Sí, a lo mejor un matemático esto no lo va a usar en su vida. Bueno, pero es posible que un biólogo molecular, sí, ¿vale? Eh, pero como mmm, yo mi idea es que la gente, eh, cada uno, perciba uh, látex como una herramienta útil para él, pues no puedo hacer aquí un, una demostración de todo y cada uno de los paquetes, sino creo que lo más honesto que puedo hacer es deciros dónde encontrarlo. ¿vale? Aquí tenéis distintos, eh, distintos links. Aquí tenéis, por ejemplo, este, el vínculo del sitio GitHub de TeikaZ. De hecho, si queréis eh, el, el manual de cafeta, ¿vale? Lo podéis descargar desde aquí, aunque aviso, tiene la friolera de alrededor de 1.300 páginas. Es decir, esto es un mundo. Si eh, uno quiere estudiarse el manual, bueno, pues mmm, tienes que dedicarle muchísimo tiempo. La idea no es eso, la idea es eh, mira a ver qué quieres hacer, ¿vale? Y eh, a partir de ahí, investiga modifica ejemplos que ya existan o al menos así es como yo me he introducido y es lo que os propongo, digamos búscate ejemplitos y eh, a partir de ahí mira a ver cómo modificando esos ejemplitos consigues lo que tú quieras y así digamos la curva de aprendizaje no es tan tan bestia, ¿vale? Eh, es uno de los pequeños problemillas que tiene esto ¿vale? existen pequeñas eh, introducciones a TKZ, como puede ser este Wikibook vaya hombre me he dejado por mentiroso. Corregiré. Eh... A ver. Aquí. Ya lo encontré. A ver. Este es un pequeño un pequeño manual muy, muy básico, ¿vale? Que os dice cómo eh, hacer representaciones sencillas. De hecho, de aquí me he bajado algunas de las que os, os he puesto en las transparencias, ¿vale? Fijaos, esta que hay aquí, aquí tenéis el código. Fijaos que el código es relativamente pequeñito y lo que se está haciendo esencialmente son dos tipos de comandos, el comando node, ¿vale? Y el comando child. El comando child es para indicar que vas a tener una subrama de otra inicial vale entonces usando esas ramificaciones entre nodos vale pues se construye este, este, este diagrama tan sencillito y vamos ¿eh? Esta es la primera y la última. Son librerías específicas, ¿vale? Librerías específicas de TKZ. Uno, uno de los problemas, entre comillas, que tiene eh, TKZ es que tiene una cantidad de librerías. Librerías son eh, sus paquetes específicos para hacer cosas particulares. Pues, por ejemplo, existe una que es muy útil para hacer flechas. Existe otra para hacer autómata. Existe otra para hacer calendario, ¿vale? Existen una cantidad de librerías increíble. Entonces, eso a priori uno no lo sabe. De hecho, ayer mismo Jerónimo me dijo que existía una librería que se llamaba Babel, que era para hacer TKZ, para resolver una incompatibilidad que tenía TKZ con el, con el Babel. ¿vale? Entonces, yo no lo sabía. Pero, de hecho, lo que sí os digo es que existen este tipo de sitios donde esa información está disponible, vale, y os explican incluso algunas de estas librerías cómo funcionan básicamente. Entonces os doy los links y lo que va mismo es que a que busquéis mmm, vuestro, mmm, aquellos, cómo generar aquellos gráficos de, de vuestro interés, vale. Bueno, entonces os mmm, quiero terminar mostrando básicamente, muy muy muy muy básicamente cuál es la filosofía que hay dentro de, de TKZ ¿vale? Entonces vamos a escribir aquí voy a hacer un simple gráfico ¿vale? para que eh, veáis cómo funciona cómo funciona TKZ bueno, para que esto eh, funcione por supuesto hay que usar eh, el paquete hay que cargar en el preámbulo TICAZ, ¿vale? Este es con este eh, comandito que hay aquí y eh, es posible que tengas que usar algunas librerías ¿vale? para algunos de los proyectos que, que, os, que os comenté estas librerías pues serían estas que hay aquí estaba la que acabo de comentar, la de formas y la de flechas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la idea básica que hay dentro de un fichero de, de un TKZ? Pues lo que hay son instrucciones. Lo primero que tenemos que escribir, ¿vale? Es begin ¿vale? En Take a Z Picture. Entonces, antes de nada, ¿cómo funciona eh, Take a Z? Pues lo que mmm, vamos a crear es una, mmm, un marco con, con ciertas coordenadas, ¿vale? Y sobre esas coordenadas nosotros vamos a representar cosas. Entonces, para que veáis ese marco, ¿vale? Voy a poner un comandito: draw. Lines para que veáis una representación de ese marco, y en este caso voy a representar una grid que sea de 4 por 3 por ejemplo. Vale, se pone aquí punto y coma final. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando yo compilo esto. Bueno, pues fijaos que me ha mostrado un mallado, ¿vale? Y ahora, ¿por qué quería que viésemos ese mallado? Porque quiero que localicéis, quiero que vosotros eh, intuyáis rápidamente cómo vamos a pintar. Bueno, pues la hora de la, a la, forma, la forma de pintar es incluir comandos, ¿vale? Que te digan, quiero pintar, por ejemplo, una flecha, voy a pintar ahora sobre ese mallado, una flecha que vaya desde tal sitio hasta, hasta tal sitio, ¿vale? ¿Cómo se hace una flecha? Draw, y ahora, ¿qué quiero pintar? Quiero pintar una flecha, ¿vale? Y ahora lo que hay que decir es desde qué sitio quiero que vaya hasta qué sitio quiero que vaya y para eso se usan coordenadas, cosas que eh, por ejemplo, si yo quiero poner una flecha que vaya desde... Eh, desde el punto 0 eh, del origen hasta el 2.3, ¿vale? Bueno, el comando podría ser ese, draw una flechita y ahora que vaya desde el punto 0, 0 hasta el punto 2.3. Vamos a ver cómo ahora ya no solo me aparece mi mallado, sino como que me aparece mi flechita, ¿vale? Eso es en el caso de querer una flecha. Pero ¿y si eh, lo que yo quiero... Es representar varias flechas, no pasa nada. Yo puedo representar todas las flechas que quiera, incluso salirme fuera del mallado. El que he, he puesto el mallado para que veáis un poquitín la, re, la relación, digamos, entre las coordenadas y los elementos que, que yo estoy mostrando, que estamos pintando, ¿vale? Pero tú puedes coger y poner otra flecha que vaya hasta el punto, por ejemplo, 5. Recompilo. ¿Vale? y esa nueva flecha se me ha salido fuera de la grid, bueno, no pasa nada, eh, TKZ extiende, digamos, el gráfico, todo lo que tú necesites, ¿vale? Bueno, igual que eh, yo puedo eh, pintar esta flechita, voy a hacer otro, voy a terminar ya, este es lo último que voy a hacer, ¿vale? Este es el último gráfico que voy a hacer para que veáis cómo podemos representar una función muy, muy, muy sencillita. Bueno, lo primero que voy a hacer para representar una función es pintar los ejes. Para representar los ejes voy a pintar, en este caso no va a ser una única flecha, ¿vale? Los ejes, fijaos que son en realidad... Voy a representarlo como si fuesen dos flechas, una que va hacia arriba y otra que va hacia acá. Pero ahora, eso, ¿cómo lo indico? Pues fijaos que he puesto una flecha que empieza, eh, digamos, en punta y después termina también en punta. Pero ahora esa flecha la voy a, a, la voy a hacer, ¿vale? Que vaya desde los puntos, por ejemplo, 3,0 hasta el punto 0,0, que es el origen. Y que termine en el punto eh, 0 1.5, por ejemplo, ¿vale? Punto y coma. Bueno, vamos a ver que con eso esencialmente lo que voy a hacer, de hecho ese, esa es otra figura distinta que voy a pintar y me aparecerá seguramente aquí, me ha aparecido abajo, de hecho, para que se... Voy a dejar un poco de espacio, vale, entre una y otra, para que veáis, la veáis mejor, y de hecho lo que voy a hacer es escalarla. A ver. A ver, fijaos, he escalado la imagen, ¿vale? La he hecho un poco más grande. Ahí tendría uno, lo que serían unos ejes. ¿Vale? Lo estáis viendo todo, más o menos, como ahí habría representado unos ejes. Y ahora, con otro comando, así de sencillo, puedo representar una función, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo sería el comando para pintar una función. Sería el comando plot la variable eh, la variable x vale A ver, no, antes perdón hay que escribir Draw. Eso por un lado, con eso estoy indicando que, eh, que vamos a dibujar, ¿vale? Vamos a dibujar una cosa cuyo dominio va a estar entre 0 y pi, y lo voy a dibujar en azul. ¿Y ahora qué cosa va a ser? La cosa que voy a dibujar es una función de variable x, ¿vale? Y si queréis. La función va a ser seno de x y para que entienda que ese x está en radianes, se escribe eso que hay ahí. Vamos a ver si esto me compila. No me da ningún error. Me ha dado un error. A ver, vamos a ver qué depica esto. Ah, esto tiene que estar. La línea 102. La línea... 102 ah, que no la había borrado. ¿Qué le quito ahora? Ah, me parece que esto tiene que estar entre llaves. Plot, uh, x barra Esto tiene que estar entre llaves para que le guste. Fijaos que esto no deja de ser un lenguaje de programación, ¿vale? Y como tal, o oh, esquistilloso, es Ay, que le pica ahora. ¿Por ¿Qué me está dando ahora? Ahora no quiere. A ver, ¿qué le pasa? Este plot, punto y coma. Entre C y PIN. A ver, ya. A ver. Está bien, ¿no? yo quiero pintar solo la función x que sea la identidad a ver si vale, ahora vale, pues entonces vale, ya ya sé cuál era la pero estaba escribiendo que eran ratas estaba escribiendo barra 5 aquí la función que tienes que evaluar, ¿vale? Ahora, la función, eh, había escrito una barra, porque estoy acostumbrado a escribirlo en látex, ¿vale? Y la función evaluar no hay que escribirla con barra, sino que sería de esta manera. Pues fijaos que con dos comandos directamente eh, tenemos un pequeño gráfico, ¿vale? Um, bueno, esta es la filosofía. Ahora, si tú quieres que se complique más, una de dos, o te vas a paquetes como PGF plots, ¿vale? que te facilitan que con un pequeño reducido grupo de, de comandos obtenga eh, cosas más visualmente más apetecibles, ¿vale? o ya te pones tú a ir representando uno a uno los distintos elementos que quieras añadiendo a, a tu gráfico. Bueno, pues esto es esencialmente lo que os quería contar Dependiendo de lo que quieras pintar, vale. Por ejemplo, si os vais aquí a versiones, podéis eh, recompilar ese fichero y podéis ver los códigos, ¿vale? Si está en eh, los códigos necesarios para generar este tipo de, de imágenes. ¿Vale? Estas son cosas las que hemos, como las que hemos hecho. Y si quieres generar este árbol o quieres generar este, este diagrama de flujo, aquí tenéis los códigos. Pero fijaos que son instrucciones, ¿vale? lo único que hay que seguir un poquito hay que entender la filosofía de esas instrucciones. Y yo lo que os recomiendo es que lo hagáis a partir de, de, de ejemplitos. Por ahí pregunta Jerónimo uh, Aaron que cómo podíamos poner la escala en los ejes. A ver, para poner la escala en los ejes. Eh, lo más sencillo sería representar eh, lo que serían, digamos, varios, varios numeritos ¿vale? bueno, se puede hacer, sí, pero por cada numerito que pongas, tendrías que poner una, una pequeña instrucción con pgfplots eso se hace mucho más sencillo porque ya directamente ¿vale? cuando tú aquí lo tengo, fijaos con pgfplots como lo teníamos hecho aquí en este gráfico ya eh, un Aquí. Fijaos que ya directamente la escala en los ejes lo, lo escribe, lo representa él. Incluso tú puedes cambiar esa escala en los ejes. ¿vale? Esto, es, evidentemente, es muchísimo más sencillo. Yo lo que quería es que vieseis un poquitín cuál es la filosofía de TICAZ, es decir, son instrucciones para representar cosas concretas. ¿Vale? Si quieres representar cosas ya más elaboradas, os recomiendo que vayáis a un paquete específico como este. ¿Vale? Que queréis hacer eh, cosas más, más complejas, pues coger un ejemplo y vosotros lo adaptáis. Ya con eso pues, termino eh, lo que os quería contar por hoy. Yo creo que ya bastante estaba redado. Si queréis, dejamos de grabar y eh, respondemos dudas o cuestiones al respecto. ¿Qué os parece? Hay alguien vivo todavía por ahí. A ver, eh, comenta Jerónimo, es verdad, los alumnos de... Bueno, voy a dejar de grabar, ¿vale? Ya hemos dejado de grabar. Los alumnos de matemática habéis recibido un, un mensaje. Claro, Los sí, alumnos te grabamos, orienta no dejar de orienta eh, ¿Quieres que lo pare yo? Espérate, ahora.